Empieza a temblar Sudor en las manos Party Cool Ad de Oro me pareció una banda súper buena Me gustó el cantante y el baterista Lo encontré muy detallado eso hace que la gente los entienda lo que quieren expresar. Eh, no, la banda me pareció buena. O sea, a mí me gusta todo este tipo de canciones y o es sea, la primera vez, por decir así, que escucho entre comillas concierto porque es del colegio. Y no, me gustó, él sentía como tocaba la guitarra y me gustaría hacer o tocar así algún día.